¿Sabías que hay unos eventos en los que un inquilino, un arrendatario tiene toda la posibilidad de pagar el arrendamiento, de pagar la renta hasta el último día del mes? Así es, hay unos casos en los que ese inquilino puede demorarse todo ese mes para pagar la renta. En este video vamos a saber cuáles son esos casos y cuándo es aquellos eventos en que el inquilino sí tiene que pagarla de forma anticipada. Te invito a ver este video hasta el final, porque uno a veces ve el video hasta donde uno dice hasta aquí me conviene, pero resulta que existen excepciones y como la ley de morphy es así, vayas a ver uno si el caso que uno tiene o el que tú tienes es precisamente en donde esas excepciones no puedes desconocerlas. Mi nombre es Leonardo Carmona, abogado y bienvenido a mi canal de Derecho Inmobiliario. En días anteriores un amigo de este canal también me comentó, Leonardo, estoy como medio enojado porque un arrendatario me está pagando por fuera de la fecha en la que habíamos cuadrado que me tenía que pagar. El inquilino tenía que pagarme el día primero de cada mes y se está demorando dos y hasta tres días Leonardo me tengo que aguantar a este inquilino es legal que él se pase esos días con cuánto tiempo tengo que esperarlo para que me pague cuánto tiempo tiene un inquilino para que cumplidamente pueda pagar el arrendamiento esa es la pregunta que vamos a responder el día de hoy y para eso vamos a tener en cuenta unas consideraciones especiales. Debemos tener memoria de una costumbre que de oídas ha pasado la barrera del tiempo. Y es considerar que el inquilino tiene cinco días iniciales para pagar el valor de la renta adelantada. ¿Será cierto que es así? ¿Será que es legal que el inquilino pague los cinco primeros días por adelantado del mes? La respuesta es... Sí, pero no. La idea es que no necesariamente tiene que ser los cinco primeros días por adelantado de cada periodo mensual. Eso depende. Y para saber de qué depende, entonces vamos a continuar indagando. Para saber cuáles son aquellos contratos de arrendamiento en donde el inquilino está obligado a sí pagar por adelantado y en cuáles está obligado o más bien con el derecho de pagar atrasado, tenemos que apoyarnos en lo único que tenemos, que es la ley. Hay muchos países que son mucho más adelantados que Colombia en donde los contratos de arrendamiento tienen que hacerse por escrito. Es obligatorio. Aquí en Colombia también cabe la posibilidad de hacerlo verbal. Un error gravísimo, pero bueno, ya tenemos lo que tenemos. La idea es que la ventaja consiste en que al estar por escrito las partes pueden pactar una fecha exacta para el cumplimiento de la renta. Si en ese contrato escrito aparece que las partes se pusieron de acuerdo y que iban a pagarlo el día 5 por adelantado de cada mes, no cabe duda de cuándo es la fecha de pago. Por lo tanto, no hay manera de echarse para atrás. El inquilino tendrá que cumplir con ese pago adelantado como se pactó en ese contrato. En contratos verbales o en escritos donde se no, no se haya dicho nada sobre este tema, el inquilino tiene toda la posibilidad de pagar el último día del mes, es decir, mes vencido. Sí, señores, el inquilino no tiene obligación de pagar anticipado. Si es verbal, si no se pactó nada, el inquilino puede demorarse hasta el último día y nadie le puede decir nada. ¿En dónde está esto? Está en la ley. Pero antes de hablar de la ley o mostrarles en qué parte podemos encontrarla, te invito a que te suscribas a este canal y que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas el próximo video en donde vamos a hablar de las consecuencias del incumplimiento en el pago de la renta. Vamos a ver qué nos dice la ley y nos vamos a apoyar en este código de un patrocinador no oficial que todavía no sabe que es patrocinador, así que si ustedes... ¿Conocen al gerente de esta marca? Díganle que por aquí les estamos esperando para ver si nos patrocinan. El pago del precio de la renta se hará en los periodos estipulados. Ahí ya te está diciendo, señores, si ustedes pactaron una fecha exacta para el pago de la renta, se tiene que cumplir con eso. El precio de la renta será entonces en los periodos estipulados y a falta de estipulación conforme las siguientes reglas. La renta de predios urbanos se pagará por meses. Bueno, Leonardo, pero ¿en qué parte dice que se paga mes vencido? Pues aquí mismo en este código de un patrocinador no oficial también tenemos la respuesta. Los plazos de días, meses y años que tengan mención legal se entenderán que terminan a la medianoche del último día del plazo. Palabras más, palabras menos, que el inquilino tiene la posibilidad de pagar mes y según esta otra norma, mes vencido. Saquemos nuestra primera conclusión para seguir con las excepciones. Lo primero, que cuando las partes han convenido una fecha para el pago de la renta, pues se tendrá que respetar esa fecha. Pero si no se ha convenido, se entenderán que los pagos de las rentas para arrendamientos de inmuebles urbanos son por meses. Y según la otra misma norma del código, los meses se cuentan hasta el último día. Para el amigo que hizo la pregunta sobre que tiene un inquilino que tenía que pagarle el primer día del mes y que pues no sabe si esa estipulación era legal o no, la respuesta es: sí, pactar que el inquilino pague la renta el primer día del mes es absolutamente válido, es legal. Pero a mí me parece que es muy mal diseñado de forma estratégica ese contrato. Hombre, si yo como arrendador quiero que un inquilino me pague un día en específico, no estoy considerando la razonabilidad. De verdad que uno a veces se ve a gatas de cumplir el mismo día del mes por muchas dificultades, un tema bancario, no es un día hábil, porque ese día de pronto se me atrasó el pago de mi salario y por eso pues, se ha aceptado a través de la costumbre, que los cinco primeros días sean un buen plazo para que dentro de ese tiempo el inquilino cumpla. Creo que el error está en esperar que sea un solo día, en particular el único en que el inquilino pueda pagar la renta. No significa que no se pueda hacer así. Habrán inquilinos que, por ejemplo, sea una gran compañía que simplemente es hundirle un botón para que pague ese día. Ah, no, es absolutamente válido. Pero un cristiano normal, un compañero, un amigo proletario, como somos todos, pues hombre, yo creo que por lo menos dale tres días para que pague el valor de la renta. Así tú no te vas a tener que poner de malas pulgas y no vas a tener que sentirte incómodo ni estar molestando tanto al arrendatario. De tres a cinco días por adelantado para que el inquilino pague la renta sería mi consejo para que lo pacten de ahora en adelante. Por otro lado, existirán situaciones como, por ejemplo, que tengamos un contrato de arrendamiento verbal o que, por escrito no se haya tenido en consideración la fecha exacta del pago y ese inquilino de todas maneras a pesar que no está escrito el señor sagradamente dentro de los cinco primeros días va y paga la renta entendemos según lo que hemos hablado hasta el momento que el inquilino tenía hasta el último día con la información que le está dando este vídeo va a decir Hijo de madre, pues entonces yo no me voy a, a poner a pagar por adelantado. Pues yo he pagado durante un año, dos años bien adelantado cuando la ley pues no me estaba obligando a hacerlo. Entonces, ¿voy a empezar a tirarme contra las petacas? No. Si tú, inquilino, ya tienes una costumbre, un procedimiento mensual repetitivo, eso hizo tránsito a la consensualidad de la fecha de pago. Es decir, no por estar en estos momentos... Sin la obligación legal de hacerlo, sí tienes una obligación consensual porque así lo has hecho durante mucho tiempo. Así que si tú estás amigo en este caso, no puedes cambiar la fecha en la que ya vienes pagando normalmente. Antes de darte una grandísima recomendación, te voy a invitar a que vayas a la descripción de este video donde encontrarás un enlace. Ahorita al final del video, cuando ya se termine, vas para allá y te registras. Donde me vas a dejar tus datos, donde yo pueda mandarte a ti información jurídica relacionada con estos temas inmobiliarios que te van a servir mucho. Entonces ahorita terminas el video y te vas para allá. Y la recomendación es la siguiente. Si tú eres inquilino, busca que el arrendador en cada oportunidad que tú le pagues te expida un recibo de pago. Eso es una obligación de los arrendadores. Recordemos que los arrendadores pueden ser el propietario o una inmobiliaria. Ellos siempre tienen que expedir un recibo y tú guarda ese recibo porque es fundamental para el futuro. ¿Y en qué consiste? Probablemente en el futuro, dentro de uno, dos, tres años, va a haber tanto olvido de cómo empezaron las cosas que si el arrendador te dice, oiga, es que el pago que usted me está haciendo es mes vencido, este pago retrasado, tú en ese momento vas a poder coger todos los cupones desde el inicio del contrato y le vas a decir, no señor, yo estoy pagando mes anticipado, así que usted no me diga a mí que este pago que yo lo estoy haciendo no corresponde al que es, es decir, con el paso del tiempo como que se confunden las cosas y uno dice, Juan bueno, es ¿será que yo estoy pagando mes vencido o mes anticipado? Entonces, conserva todos los recibos que te entregue el arrendador, sea inmobiliaria o sea propietario. Y el mensaje para los propietarios o las inmobiliarias es no se hagan los locos con los recibos, hagan cumplir o más bien, cumplan con su obligación legal de que si el inquilino le paga, usted les pide un recibo. Ahora bien, inquilino, como a veces uno de inquilino, con tal de no molestar al propietario, uno le da esta pena. Sí, yo sé que eso le da pena a uno ir a decirle, venga, don Pedro, deme el recibo. No, eso es así que yo... No, porque así son los arrendadores. Entonces tú lo que vas a hacer es, tal como lo dijimos en el video anterior de cómo legalizar mensajes, mensajes, ya sea de WhatsApp o de correo electrónico. Te dejo el video por aquí para que vayas y lo veas. Entonces, si él no te da el recibo, tú le envías un correo electrónico y, o un WhatsApp y lo formalizas como te, dije, como te digo en ese video. Y entonces ya quedas como con la constancia. El tipo no te dio el, cor, la, el soporte de pago, pero tú por lo menos dejas constancia así él no responda. Bueno, y hasta aquí este video y espero que te haya servido. Regálame un like si ha sido así no te olvides de pasar ya mismo a la descripción de este video y buscar el enlace que te dejo para que me dejes también tus datos. Allí yo te voy a enviar mucha información valiosa que te va a servir en la cotidianidad. Hay mucha información jurídica que no te puedes perder. Nos vemos en el próximo video de Derecho Inmobiliario. ¡Chao!